Vamos a no, Terminación no, no, no, Tu boca es Todas las semillas se pueden terminar, las ponen en agua y a después de